así sea de la peor manera que vas a patear mordido, pero patea esa vaina a menos que tengas una mejor opción y sea muy clara pero hay que terminarla porque ellos si hacen esa vaina ellos no te regalan una contra así maricamente, eso es importante en una final esos son los errores que uno cometa normalmente no queremos que pase. entonces quiero que comencemos con mucha intensidad nosotros no somos muchos para mantener intensidad pero si comenzamos así mantenemos anímicamente mejor si es sin intensidad de resultados al principio pues, vamos 2012 Time to go.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 Claro, esto, pero, pero, pero, la misma marcha de La ahí acá Eso, eso. Vamos, vamos, yeah, yeah. oh, oh, oh, oh, no le bajen. ¡Cuidado, a la pierna! Vamos Ustedes no pierden la costumbre, vale. Como la caliente bien a punta pomada. Javier! Abre, abre, Javier. No vengas, Abre. ¡Uy! Ah. Ahí la fácil, Padilla. Medio. Muy buena. Muy buena. ¡Só! ¡Vamos! ¡Vamos! falta. No, no, no. ¡No, no, Es venga, no Bien, no, no. ¿Está bien? Dale Venga, <risa> ¿Está La ¿Está que Venga, ¿Por porque le iba a pegar esto? A sí. ¡Ah, Canta, <risa> el mundo. Canta. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Un man que aparece ahí que con 12 goles, que no entiendo, todavía todavía no entiendo. En realidad, en medio tiempo, 12 goles. al segundo, entonces el segundo son 9 goles, aparece... Girma, Girma. vencida, arquero! Luis Ramírez! ¡Cale, ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? el el Con una sola rodilla. ¿Dónde está? Ahí no, no. Premio toda una vida, vida y obra, perseverancia y Benjamin bottom. Moisés Lee. Aquí <risa> <el Moisés> <risa> su Que descansen ya, que sea el último torneo, que se pensionen ya. Y ¿Trofeo? trofeo, Trofeo, equipo ganador, promoción de 90, edición número 14, Copa de Navidad.